Más fuerte No puede ¿Eh? ser ¿Eh? Yoko, muévete ya Adiós Shindo Y esto no es nada sexual ¿Eh? Se Entiendo. ¿Eh? Oigan, ¿ese si no es mi Yamura? La próxima ¿Qué? vez que lo vea ¿Cuá? El Yamura también es un monstruo horrible Más te vale que cuides tus cosas Cierra la boca tonta. Puedes callarte por una sola vez. Me gusta que el no maltrastes. <risa> <risa> <Uri. risa> Oriyouchi. Déjale en paz. Más rockista. <risa> <risa> <risa>